RESUMEN DEL LIBRO PSICOLOGÍA OSCURA DSL. MOR. Este libro habla principalmente de la persuasión y se divide en dos partes. Parte 1 CÓMO FUNCIONA LA MENTE HUMANA. Parte 2 MÉTODOS Y TÉCNICAS. Empezaremos definiendo qué es la persuasión. Persuasión es la capacidad de un comunicador para convencer a un oyente de cambiar su comportamiento o sus creencias sobre un tema determinado. En cada momento de nuestra vida está presente la persuasión. Supongamos que vamos a tener una fiesta, pero no tenemos en qué ir, y nuestra hermana tiene un auto, vamos a tratar de persuadirla que nos prese el auto. Aristóteles mencionaba tres pilares de la retórica. Uno es el etos. Es decir, proyectar experiencia y seguridad. La gente tiende a creer más en aquellos que saben del tema. Número dos patos es el uso de emociones y sensaciones cuando apelamos a estas. Cuando apelamos a estas es probable que podamos tener algún resultado positivo. Y tercero logos que es presentar argumentos de manera lógica. De esta manera las personas piensan que han llegado a la conclusión por sí mismas. El concepto de reciprocidad. Imagínate que vas a un restaurante y antes de servirte te sirven gratis un rico y de aperitivo mientras esperas. Seguramente vamos a dejar una mejor propina y vamos a querer regresar al mismo lugar a este concepto en psicología se le llama reciprocidad, el concepto de compromiso. Supongamos que aceptamos tomar una taza de café con alguien, pero cuando llegas, con quien quedaste te dice de hacer otra actividad, de empleo, ir de compras y terminas yendo a otro lugar. Es igual como cuando contratas una línea de teléfono básica y terminas comprando más servicios que no tenías ni pensando. El concepto de la prueba social. Si vas pasando por un lugar y ves que todos ven al cielo seguro tú harás lo mismo. Si vas a escoger un lugar para comer y no comer y no conoces y ves dos restaurantes uno lleno y otro totalmente vacío es probable que escojas el lugar que está lleno porque ya tiene la aprobación de muchas personas. AS El concepto de autoridad. Supongamos que nuestro jefe nos dice que hagamos un trabajo de determinada manera. Lo más seguro es que lo hagamos sin cuestionar debido a que nos inclinamos naturalmente a seguir a aquellos que están en el poder. El concepto de escasez. Supongamos que el iPhone versión 7.1 va a salir en 5 días. Los amantes de la tecnología celular van a estar pendientes, el día que salga habrá enormes colas para comprarlo, porque van a estar pendientes de no quedarse sin la nueva versión, que va a escasear. Apartado los maestros de la persuasión. Donald Trump que ofreció seguridad en su campaña. Utilizó la información errónea para jugar con los temores del público al gritar sobre los peligros que vienen del exterior del país, y el uso del Twitter como herramienta de promoción. Otro ejemplo es Mark Zuckerberg que influyó en las personas mediante una de las herramientas más fuertes de nuestros tiempos, las redes sociales mediante el Facebook. Utiliza el concepto de reciprocidad el cual ofrece la capacidad de conectarse con millones de personas en todo el mundo. Parte 2 Métodos y técnicas Primero analizaremos las diferentes prioridades, para saber cuáles de ellas somos y conocernos mejor. Las personas abiertas pueden conectarse fácilmente con las experiencias y puntos de vista de otros mientras también es receptivo a nuevas experiencias. Las personas conscientes pueden pensar en todos los aspectos de su vida. Tienden a ser más calculadoras y menos calculadoras y menos propensas a ser espontáneas en sus acciones. Un extrovertido puede conectarse fácilmente con cualquier tipo de personalidad porque no permiten que ninguna ansiedad social obstaculice sus conexiones. El afable se conecta a nivel emocional. Pueden sentir lo que siente otra persona simplemente hablando con ellos e mirándolos. Un individuo neurótico tiende a preocuparse y analizar en exceso en cada situación. En cuanto a nosotros es importante el lenguaje corporal. Trata de mantener una postura abierta, mantén contacto visual adecuado, no cruces los brazos mantén los neutrales, mantén la escucha activa, por ejemplo, asienta la, asienta la cabeza mientras escuchas. Tenemos que aprender a promovernos, la gente quiere estar cerca de los que son atractivos, busca tu propia marca personal que es lo que queremos comunicar a los demás. Respetarse como persona cuida tu lenguaje personal y presentación. Sé honestos contigo mismo y confía en tus decisiones. En conexión con aquello que deseas. Por ejemplo supongamos que queremos entrar en un lugar específico pero no sabemos nada. Es importante tener conexión con alguien de adentro que nos pueda orientar cuando haya plazas. Los perfiles que maneja la empresa y de que depende de que entre uno y obtenga la confianza para que pueda obtener tener la información necesaria. Mantén la calma. Supongamos que te metes en una discusión con un amigo y comienza a gritar y actuar, lanzando insultos a su manera tratando de obtener una reacción, una buena forma de manejar esto es controlar tus emociones y responder con silencio y no mostrar reacción alguna. Defiéndete de los manipuladores identifica su lenguaje corporal, a veces sus gestos no corresponden con sus palabras, identifique las señales en sus estilos vocales. Tienden a usar el contacto visual como una postura agresiva sobre la interacción. Utilizan sonrisas falsas para hacer que los demás se sientan cómodos a su alrededor, su sonrisa debe ser acorde a sus ojos, checa la intimidad falsa. Una vez identificado ignora todo lo que digan y lo hagan. Asegúrate de informar al manipulador que los estás ignorando. Ojo, a veces tratarán de poner a tus amigos contra ti y hacerle parecer que es usted el que está fuera de control, fuera de control por lo que debe poner atención con esto. Debe ser siempre fiel a sus convicciones. Intentará usar la culpa para obtener lo que quieren de usted por lo que no debe ser débil. Controle sus emociones para que no use las reacciones en su contra, establece límites y claro en lo que esperas de la relación. Bueno, dado, y si es así no te olvides darle un like, activar la campanita y suscribirte para subir más vídeos como este.